rojo vino difuminar difuminar difuminar difuminar este de aquí un poquito con este azul para formar el color perfecto mismo paletita